Alega que no corresponde ninguna de las cosas que pide la defensa y se deben rechazar todos, o en este caso todas, sin prejuicios. De Ecuador sirven de gasolina al Partido Socialista Unido de Venezuela para incitar al comienzo de la rebelión del sur. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de que comencemos, no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, compartir este canal con todos sus amigos en redes sociales y familiares y activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna noticia de nosotros. Ahora sí arranquemos. ¿Casualidad o coincidencia? Los parecidos entre Pinochet y Nicolás al negar las investigaciones de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos. Si comparamos a ambos represores, la verdad presentaron desde orillas opuestas argumentos similares para intentar desvirtuar las acusaciones por los crímenes de lesa humanidad presentadas por organismos internacionales de manera casi descarada volvió a presentarse en un organismo internacional al intentar la legitimación de su gobierno dictatorial chavista aunque su exposición en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU trazó parecidos con argumentos esgrimidos por el exdictador chileno Augusto Pinochet recordemos que la oficina de la alta comisionada de la ONU en una investigación realizada ya ha corroborado graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela incluyendo eventos que pueden representar incluso crímenes contra la humanidad y de los que altos responsables del gobierno habrían sido cómplices, peor aún. Durante el gobierno dictatorial pinochetista, en 1975, la Asamblea General de la ONU envió una declaración en la que reconocía la existencia de la práctica institucionalizada de la tortura, los malos tratos y la detención arbitraria en Chile. A raíz de eso se creó el grupo de trabajo especial sobre la charrúa que posteriormente documentó ampliamente estas violaciones de derechos humanos sistemáticas y e generalizadas. En ese entonces Pinochet, furioso por la declaración del Pleno de la ONU, emitió por cadena nacional un mensaje para negar todos estos supuestos inventos. La Asamblea General ha pretendido lesionar esta dignidad, acusándonos en una base seria de violar sistemáticamente los derechos humanos. Lo dijo en medio de la constante insangrienta represión en curso. Pinochet aseguró lo siguiente. Nuestras fronteras han estado abiertas para todos cuantos han querido visitarnos. ¿A qué se les parece eso? Nicolás sostuvo que mantiene firme su colaboración con el Consejo de Derechos Humanos. No obstante, aclaró que rechaza cualquier mecanismo inquisidor que pretenda usar la causa de los derechos humanos como herramienta política. No es casualidad con un discurso parecido al del represor chileno. Indicó que se trata de provocaciones ideologizadas. Pinochet también admitió que negaron la entrada a un grupo de trabajo por razones de dignidad y seguridad nacionales, mientras que Nicolás ha limitado la presencia del equipo de Michelle Bachelet, que solo cuenta con un puñado de observadores de la crisis venezolana. Eso si sí, no contamos que Nicolás además suele apuntar contra Estados Unidos, país que encabeza la presión internacional para forzar la salida del chavismo. Hasta el día de hoy destacó que Venezuela afronta más de 450 sanciones con un presunto sesgo ideológico. El enemigo asegura que Nicolás está afuera. Los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano han demostrado una gran crueldad, incluso en circunstancias de pandemia. Ahora Nicolás acude a factores externos para justificar la crisis. Pinochet, bajo el argumento de que hay derechos de distinta jerarquía, defendía la restricción de facultades básicas. Todo por un bien mayor. Nicolás apuntó lo siguiente. Hemos hecho grandes esfuerzos para garantizar el estado social y el bienestar venezolano. Las sanciones atentan contra la vida del pueblo venezolano. Pinochet aseguraba, por otro lado, que los derechos humanos son la savia y la médula de la democracia chilena. Nicolás dijo que el objeto es garantizar la felicidad, la seguridad y estabilidad. Cambiemos el sistema de organización económica capitalista depredador que tanta guerra y miseria ha generado donde seamos capaces de generar un sistema de justicia y equidad. Pasando a segunda noticia, Estados Unidos y Cabo Verde se ponen de acuerdo para avanzar en las prioridades compartidas. Mientras ambos gobiernos esperan la extradición del territorio norteamericano del colombiano Alex Saab, presunto testaferro del represor Nicolás, el secretario de Estado Anthony Blinken, dialogó con el canciller caboverdiano Ruiz Figueiredo sobre diversos puntos, según el comunicado del Departamento de Estado, firmado por el vocero Ned Priest, Señaló que Blinken le expresó a Figueredo que Estados Unidos está orgulloso de ser amigo de Cabo Verde, que sirve como ejemplo ya que es un modelo de gobierno democrático y de derechos humanos en África. Se tocó el tema sobre el diálogo bilateral previsto para avanzar en las prioridades compartidas, ampliar las relaciones comerciales y reforzar la asociación en materia de seguridad. Blinken por su parte felicitó a Cabo Verde por su selección para el programa de asociación estatal de la Guardia Nacional de Estados Unidos. También expresó su interés en trabajar con el gobierno de Cabo Verde para llamar la atención de las empresas estadounidenses sobre las oportunidades de inversión. Un compromiso que está al pendiente es la pronta extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Acusó acusado de ser testaferro de Nicolás y sospechoso de haber lavado millones de dólares para pagar actos corruptos del presidente venezolano. El bufete de abogados de Saab solicitó a la justicia de Cabo Verde, país donde permanece detenido, la suspensión del proceso de extradición a Estados Unidos. La defensa alega que el colombiano tiene inmunidad diplomática porque en el momento de la detención realizaba una misión especial humanitaria con los iraníes, actuando como enviado especial de Venezuela. Luego de su detención, un mes después, la justicia caboverdiana autorizó su extradición a Estados Unidos, una decisión que su defensa apeló de manera inmediata. El pasado 4 de enero, el Tribunal de Apelación de Barlamento decidió dar luz verde a la extradición a Estados Unidos de Saab, una decisión que los abogados también han impugnado. Los fiscales en Florida cuestionaron a los abogados del empresario por no aportar pruebas de lo que representa a él y no a una tercera parte y pidieron que no se acepten sus peticiones. La fiscal Adriana Orshan, que representa a Estados Unidos en el juicio por lavado de dinero contra Saab, respondió a una moción presentada en enero pasado por la defensa del empresario en la que se pide anular la orden que lo declaró fugitivo y una comparecencia especial ante el tribunal para impugnar la acusación. Moción en este caso es como una auditoría, para que seamos más específicos. Lo que reposa en el expediente es que la Fiscalía considera a Saab testaferro de Nicolás y sospechoso de haber lavado junto a su mano derecha Álvaro Enrique Pulido hasta 350 millones de dólares. Alega que no corresponde ninguna de las cosas que pide la defensa y se deben rechazar todos, o en este caso todas, sin prejuicios. Al respecto se indica que el gobierno de Estados Unidos quiere saber qué está tratando con un abogado que representa los intereses de Saab y no los de una tercera parte. Pasando a tercera noticia, socialistas venezolanos incitan a la rebelión del sur en boletín partidista. Nicolás considera clave este año para lograr la reunificación de la izquierda en Sudamérica, para eso apuesta al regreso del correísmo en Ecuador. Los resultados electorales a favor del candidato del Correísmo, Andrés Araúz, en la primera vuelta de los comicios presidenciales de Ecuador sirven de gasolina al Partido Socialista Unido de Venezuela para incitar al comienzo de la rebelión del sur, que les permita acariciar la esperanza de integración verdadera. La izquierda latinoamericana no desiste de sus planes. El último boletín de la organización política que representa el gobierno dictatorial de Nicolás documentó de 15 páginas difundido a través de la página web de la Tolda Roja que se señala que este año estará cargado de un profundo simbolismo y al mismo tiempo de grandes desafíos para las fuerzas revolucionarias que requerían de la movilización de los pueblos en rechazo a la imposición de recetas neoliberales. Somos claros que en las revoluciones tienen grandes avances en la historia, pero tienen grandes retrocesos. Pero esos retrocesos le sirven a los movimientos sociales y a las fuerzas mayoristas organizadas para aprender. Regresan al pasado para justificar el presente. Se amparan que los reveses son causantes de la miseria y corrupción, que implica un nuevo respiro para los sancionados, países latinoamericanos asfixiados por las políticas injerencistas del imperialismo. Así lo recalcan ellos. Otra de las informaciones que extrae el documento del Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual era de esperarse, pasa por alto prácticas comunes de estas represiones como la violencia sistemática de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y secuestro de las instituciones. Desde su punto de vista, en un informe pobre aseguran que el extranjero se despliega un arsenal bélico psicológico de alta embargadura que busca destrozar las emociones del pueblo pero vale recordar que el chavismo cerró el principal canal de televisión del país, así como más de 32 emisoras de radio. Ha llevado la quiebra de decenas de periódicos por discriminación ideológica para facilitar la compra de papel y el monopolio comunicacional que está en manos del Estado. Es así como el chavismo pretende iniciar la rebelión del sur para exportar la miseria que ha llevado más de 5 millones de venezolanos a huir del socialismo. Y me parece en serio que una excelente noticia porque realmente si hablamos de izquierda a través de la historia, la izquierda pues lucha por los derechos humanos, por la estabilidad del pueblo, pero a través del tiempo, en este caso Nicolás y otros dictadores, que no los bajen del poder... Y bueno amigos, así hemos finalizado nuestras noticias, no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, dejarnos todos sus comentarios para estarlos siempre leyendo, hasta una próxima oportunidad, chao chao.